Lamentablemente tuvimos que interponer una querella contra el gobierno municipal de Noelia Pose... ...después de haberle regalado mediante una amnistía fiscal a una empresa privada, ITV Móstoles... ...dos millones y medio de euros de dinero público de todas las mostoleñas y mostoleños. Supimos en el mes de abril que esta querella había sido admitida a trámite... ...y en estos días hemos conocido que el juzgado ha llamado a declarar a la alcaldesa como investigada... ...por esta cuestión. Esto no puede seguir así, es muy grave. Los delitos que están encima de la mesa... ...son una presunta prevaricación administrativa... ...y una presunta malversación de caudales públicos. Le pedimos al Partido Socialista de Madrid que reaccione... ...que deje de cruzar los brazos y de mirar para otro lado... ...porque le están regalando nuestra ciudad a la derecha... ...con este mal gobierno y estas prácticas de muy dudosa legalidad.